Eres tan solo una niña que aprendió a ser fuerte e independiente. Porque detrás de ti hay tantas historias de superación, dolor, alegrías y agonías que tus heridas cuentan, de días que no dormiste por sufrir en silencio y por callar dolores que nadie más conocía. Solo tú, solo tú, solo tú sabías lo mucho que sufrías por dentro y las ganas que tenías de gritar tus penas y por hacerte fuerte. No dejaste que ese dolor aflorara dentro de ti, y te hiciste grande, por ti, por tus hijos, por las personas que te admiraban, y que en ti confiaban, y aún hoy, siguen confiando. Aún hoy, te ven como modelo a seguir, como alguien que le plantó cara al infortunio, al dolor, y a la mezcolanza de tragedias, y que no diste tu brazo a torcer, y no permitiste quebrarte, y no permitiste que la sombría soledad, te convirtiera en aquello que te lastimó. Es fácil juzgar tus caminos y viéndote desde fuera, pero solo poniéndose tus zapatos, es cuando uno ve el esfuerzo que te ha tocado, y tomado estar de pie, y las ganas que has tenido que echarle para no derrumbarte, porque fuiste alguna vez alguien frágil, una niña, que tuvo que aprender de alguna manera, si no es que a la mala, a encarar la vida, y eso te hizo una mujer fuerte. Creciste, te hiciste capaz de lograr lo que te proponías, al alto precio de perder la perfección de tu piel y en su lugar, tatuarle heridas que hoy son el recuerdo de que tú, nunca te rendiste, de que te mantuviste, ahí de pie, ahí donde otros se marcharon, seguiste fiel a ti, aun cuando otros te abandonaron, y la persona que te decía amar, se marchó también. Te mantuviste fuerte, aun cuando por dentro te sentías caer, y lo sé, sé que detrás de esa mujer que hoy tú eres, alguna vez existió una chica ingenua que creyó que la vida sería suave. Y fue la vida la que te dijo, ve ahora te toca levantarte por ti misma. Sé que todo lo que has tenido que superar hasta ahora, te volvieron la mujer que eres hoy, tan inquebrantable, y te comprendo. La vida misma te enseñó a solo dedicar tiempo a quien te demuestra que lo vale, porque ya te diste cuenta que no todos merecen tu atención. Ni tus ganas, ni tu esfuerzo, lo sé, porque en el pasado fuiste demasiado generosa que en el intento te rompieron. Ahora sí que eres muy cuidadosa de a quién le das tu atención, porque comprendiste que no todo aquel que se hace llamar amigo, realmente lo es. Y sé que ahora te has acostumbrado a disfrutar de tu soledad, al punto que ya nadie te amenaza de abandonarte, porque te conservas, te tienes a ti misma, y sabes que eso, es lo que importa, que lo que importa no es quien promete, sino quien cumple, lo que importa es quien se queda, y sabe quedarse, y no el que estorba con su ausencia. Hay quienes nos alegran con su presencia y quienes nos estorban con su ausencia, y sé que aprendiste a distinguirlos, sabes de lejos y de cerca cuando alguien solo viene a estorbar con su ausencia, con sus malas ganas y malas mañas, que solo busca sacar tajada de ti, y por ello te volviste una persona más capaz de ver en los demás aquello que a veces ni ellos ven de sí mismos, y que cada cosa que te ocurrió te volvió la mujer que eres hoy. Que fuiste por mucho tiempo objetivo de dolor, y que muchas veces lloraste sobre la ventana, anhelando un día mejor, de una mañana con una taza de café servida con amor. Que muchas veces lloraste preguntando por tu fortuna, tu suerte y tu destino, que a veces te pareció tan incierto, que parecía que no había futuro en qué esperar, y que lo que te aguardaba era una lúgubre mañana, tan parecido a hoy, y tan parecido a ayer. Y porque te revelaste con esa imagen tétrica en tu cabeza, y le dijiste no, a la irreverente costumbre de sufrir por amor. Te veo, te siento, creo que eres una modelo a seguir, que si otras mujeres que hoy se sienten quebradas te vieran en ti, encontrarían la inspiración que necesitan para levantarse y darse cuenta que la vida no es lo que te sirve en la bandeja, y que puedes pedir del buffet y que los días negros no son eternos, porque hasta las brisas heladas, alegran al corazón quemado y carbonizado, de tantas mentiras, y que tú, eres la prueba viviente de que se puede ser mejor, detrás y en medio de tanta tragedia, y que aún pese a lo que has tenido que afrontar, aún puedes sonreír. Admiro a las mujeres que pueden regalar su sonrisa, aún en medio de tanto dolor porque llorando por dentro, reías por fuera, porque con tu corazón sangrando, compartías tu tiempo a quien lo necesitaba, y que eso, justo esas ganas de ser tú, y de compartir tu unicidad y auténtica forma de ser, es lo que lubrica el engranaje de la vida, y que encontrarte en el camino supone una felicidad, y el anhelo del corazón de cualquier hombre que busque el cobijo de una mujer sabia, tierna y dulce. Y que tu dulzura, la merece quien sabe valorarla. Porque sé, que cuando te conozcan, la confianza en el amor será restaurada. Serás la razón y el motivo para que alguien vuelva a creer en el amor, y serás el motivo para que alguien sonría después de haberse mantenido detrás de una expresión facial amarga y cuadrada. Y que tú, sí tú, devolverás la esperanza de aquel que lloró también. Porque le enseñarás a ser fuerte, le mostrarás tus cicatrices, que maravillarán, que inspirarán, y que serás grande hasta el final. Porque hallarte en el camino, ser lo más bello que le puede suceder a cualquiera, que busque a alguien con quien compartir la abundante felicidad, y que encontrará en ti, la compañera anhelada, la dulce amante que acaricia con las palabras, y que con la mirada llena de calma, y reposará en tu regazo, y te dirá que eres lo más bello que le ha sucedido. Tu fortaleza mujer es la inspiración de alguien más. Nunca dejes de ser tú. Nunca dejes que las lecciones que la vida te da te dobleguen y te tergiversen hasta convertirte en eso que no eres. No dejes que la vida te arroje a los brazos de la revancha y te convierta en un ser de represalias y de oscura amargura. Y como el ajenjo termines por toxificar tu alrededor porque tú y tus luchas son el resultado de tu luz y no nunca de tu oscuridad, y que tu destino será brillar tanto para que los demás vean en ti una razón para pelear. Y llegará el día en que yo vea a una mujer caminar tan segura de sí misma en la calle, y sabré que eres tú, te miraré de lejos y sabré que no te rendiste, reiré en secreto, y me alegraré porque fuiste tan capaz, que no dejaste que ni el chisme, ni el negativismo, ni el pesimismo ajeno, te haya roto, y llegará el día en que tenga el gusto de verte de lejos, y saber que eres tú. Eres tú la que camina convencida de que la vida tiene sentido, que las luces no se apagan, solo se recargan para encenderse con más intensidad, fuerza y esplendor, y que tú eres esa luz. Entenderé tu semblante, y lo reconoceré tan solo con ver tu mirada, y entenderé que por encima de toda la nostalgia con la que tuviste que cargar, ese día será uno donde tu sonrisa será para todos. Y te veré tan en paz, tan en armonía. Sabiendo y dándome cuenta que detrás de ti, de una mujer fuerte y capaz, está el espíritu de una niña que aprendió a levantarse y a nunca depender de nadie en quien no podía confiar. Y te miraré caminar con ese vestido rojo y con esa mirada tan tierna. Y te admiraré en secreto mientras caminas hacia tu tan anhelado destino. Y con la delicadeza que caracteriza, continuarás tu camino. Y sabré que esos temores en ti se esfumaron, que tus demonios fueron destrozados con la fuerza de tu voluntad, y que llegará el día en que tus tragedias serán solo meros recuerdos, y que tu pasado solo hará parte de tu historia, pero ya no de tu vida. Perdónate, tu pasado es parte de tu historia, pero no de tu destino. Si hay algo que perdonar, hazlo, vive en paz contigo misma, absuélvete de toda culpa que ya no debes cargar. Camina, porque de lejitos te veré caminar. Sé feliz, porque tu mejor momento es ahora, ya no harás memorias de tus otros tiempos, ni dirás que antes estabas mejor. Tus mejores tiempos son ahora. Ahora es el momento en que tú vives para brillar, y no para dejarte destruir. Sé fiel a ti, a tus sueños, a tu bondad, y a las caricias que ofrece tu corazón. Porque cuando menos lo pienses, cuando menos te des cuenta, alguien se va a enamorar de tu sonrisa, y contigo querrá quedarse para toda la vida. Solo recuerda, que la felicidad, es el estado emocional más cotizado que hay. Sonríe, porque eres fuerte, sonríe, porque no te rendiste, sonríe, porque eres tú, y eso es suficiente. Las cargas de tu espalda se cayeron, y ahora te veo tan libre, porque fuiste en algún momento una niña que aprendió a hacerse mujer, que aprendió que la fortaleza más grande, radica en tu capacidad de no darte por vencida, y de continuar, aún con tanto dolor encima, y por eso te respeto.